Una vez abierto el programa, nos dirigimos a Taskbar Size. Marcamos la opción que más nos guste. Small. Es pequeña. Large. Es grande. Normal es normal. Le damos a Roster Explorer. Ya lo tenemos. Déjame un like, please. Comenta. Gracias por la visita.